habían avisado que en la provincia de Ciudad Real había algunos sitios que eran espectaculares pero muy poco conocidos y por eso nos hemos venido a visitar este palacio. Vais a alucinar con lo que hay aquí dentro. El Palacio del Marqués de Santa Cruz es un sorprendente edificio con decoraciones al estilo de los palacios del Renacimiento italiano tan característicos de ciudades como Florencia. Además, aunque no se puede visitar, este palacio alberga el archivo naval, con kilómetros de estanterías con registros históricos desde 1784. En la zona que delimita Sierra Morena y La Mancha, durante la Edad Media se establecieron varias fortificaciones de carácter defensivo, entre las que destaca el Castillo de Calatrava-la-Nueva. Este castillo fue la sede principal de la Orden de Calatrava y sus conocidos monjes guerreros. En el lugar ya había restos que se remontaban a la edad de bronce y el castillo se amplió con nuevas líneas de muralla, lo que hizo que se convirtiera en una auténtica ciudad medieval amurallada. Otro lugar a descubrir en el sur de Ciudad Real, que se remonta a la época de los fenicios, es el Parque Minero de Almadén, donde se encuentra la que es considerada la mina de mercurio más antigua del mundo. Este enorme entramado de galerías, considerado patrimonio de la humanidad, fueron excavadas durante miles de años en busca de cinabrio, material del que se extrae el mercurio. Tras una normativa europea en la que se prohibió la venta de mercurio, la mina se vio forzada a cerrar en 2003, y sus mineros, testigos de su historia, han pasado a ser los guías que te enseñan la mina. Antes de abandonar Almadén nos dirigimos brevemente hacia su Plaza de Toros. Construida en 1752 es una de las plazas de toros más antiguas del mundo. Junto a la localidad de Fuencaliente visitamos las pinturas rupestres de Peña Escrita. Well, Estos restos, que pertenecen a los habitantes de la zona hace más de 4.000 años, se encuentran dentro del Parque Natural Valle de Alcudia y Sierra Madrona, al extremo sur de la provincia, muy próximo a los límites con Córdoba y Janela. ...and we won't stop dreaming, no, we won't stop dreaming... ...look ahead, we can see forever... ...you and me, doing it together... Dentro de nuestra ruta hemos hecho una pequeña parada... ...en San Carlos del Valle, fijaros qué maravilla de Plaza mayor... Nuestra última visita es Villanueva de los Infantes, considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Y empezamos visitando el corazón del pueblo, su plaza mayor y su iglesia. infantes es un claro ejemplo de pueblo castellano, lleno de antiguas casas señoriales con sus típicos patios. Para nuestro viaje, visitamos la celda del convento donde murió Francisco de Quevedo.